En el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabaja la herramienta de autor Excel Learning con Moodle. Cómo se desplegarían los contenidos, qué posibilidades de visualización y de calificación tenemos dentro de Moodle. Vamos a indicar que podemos crear diferentes tipos de contenidos dentro de Excel Learning, pero solo una parte de ellos serán evaluables dentro de Moodle. Esos contenidos evaluables son los devices Adivina, dentro de la categoría experimental, Quest, Rosco, VideoQuest. Y dentro de actividades interactivas, tenemos actividades GeoGebra y cuestionarios CORM. Esos serían los seis e devices o actividades que podemos utilizar para evaluar dentro de Moodle. El resto de devices se van a ver, se van a poder visualizar, pero no vamos a poder obtener una calificación en Moodle a partir de los mismos. Indicar también, y muy importante, que únicamente se podrá tener una actividad evaluable por cada nodo o página dentro de los contenidos de Excel Learning. De lo contrario, no funcionará correctamente en Moodle. Para ilustrar este ejemplo, lo más sencillo va a ser partir de un paquete de contenidos ya creado. Vamos a partir de una actividad, de un proyecto realizado dentro del proyecto CREA de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y en concreto vamos a tomar uno de matemáticas. Aquí tenemos un montón de contenidos clasificados por materias y niveles y en este caso vamos a partir de este recurso, Juegos Matemáticos con Números Naturales. Tenemos aquí el archivo fuente de Xlearning que descargamos y vamos a importar en la aplicación. Nos vamos a nuestro Excel, archivo, abrir y seleccionamos el paquete de contenidos que hemos importado. Imaginemos que este es el contenido que nosotros hemos creado a partir de Excel Learning. Aquí hay diferentes tipos de devices los hay de texto, los hay con actividades evaluables. Si le damos a visualización previa podemos consultar cómo sería la vista web de este paquete. Aquí tenemos una actividad evaluable. Tenemos un montón de actividades evaluables. Lo importante es que únicamente haya una por nodo o página. Finalizamos la previsualización y vamos a ver qué opciones de exportación tenemos. Con el modo avanzado marcado, si le damos archivo, exportar, tenemos tres estándares o tres formatos con los que Moodle se lleva mejor. El primero de ellos es sitio web, archivo comprimido zip. Y esto nos va a permitir un despliegue exactamente igual que el que vemos en vista previa, en Excel Learning. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacer esa exportación, archivo, exportar, sitio web, archivo comprimido zip. Nos indica si queremos exportar el paquete con los metadatos actuales. Y en este caso vamos a hacer una descripción general, juegos matemáticos. Le damos a exportar, guardar e exportar. Y dónde queremos guardarlo. Ejemplo, exportación web. Lo guardamos y se nos genera un proyecto dentro de, de la carpeta indicada. Vamos a ver cómo integrar el contenido exportado dentro de Moodle. Partimos de un curso de ejemplo, también creado en la plataforma Moodle Evex de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, donde vamos a hacer el despliegue de los contenidos creados en Excel Learning. Lo primero de ellos será generar un paquete Excel Learning como exportación web que ya hemos hecho y vamos a ver cómo integrarlo aquí. Simplemente habría que darle a activar edición y vamos a agregar una actividad o un recurso en esta sección. Lo vamos a hacer como formato archivo porque es el formato que nos genera. Nos genera un archivo zip que vamos a descomprimir. Seleccionamos, le daríamos el nombre al paquete, vamos a poner juegos mate mágicos en formato web para que distingamos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Aquí a la hora de seleccionar archivos podemos seleccionar o arrastrar. Seleccionamos, seleccionar archivo y escogemos el archivo .zip que nos ha generado. Le damos subir este archivo. Y ahora una cosa muy importante que hay que hacer es seleccionar el archivo .zip y lo vamos a descomprimir, porque para que se vea correctamente tendremos que seleccionar el fichero index.html que trae el proyecto. Por lo tanto, una vez comprimido, nos vamos a la letra I y marcamos ese fichero como fichero principal. Aquí lo tenemos, index.html, lo seleccionamos y decimos que es el archivo principal. Lo marcamos y ya por último tendríamos que darle a guardar cambios y a regresar al curso. A la hora de visualizar los contenidos, vamos a ver que si pulsamos, se nos abre dentro de un marco, dentro del contenido de, de la página, pero con todo el marco de Moodle alrededor. Sería exactamente el paquete como yo lo veía en previsualización dentro de Moodle, perdón, dentro de Excel Learning. Pero como no nos gusta que se vea así, porque lo que queremos es ganar visualización, podemos seleccionar que este fichero se vea en una ventana nueva. Editamos y ahora aquí en la apariencia vamos a decirle que aparezca en una ventana emergente. Guardamos y regresamos al curso. Ahora bien, al pulsar el contenido se nos abre una ventana y yo lo tengo totalmente listo para previsualizar. Es la mejor forma de ver los contenidos de Excel Learning dentro de Moodle. El principal inconveniente es que la integración no funciona con las calificaciones. Por ejemplo, si tenemos una actividad de GeoGebra que guarda puntuación, al haber hecho un despliegue como eh, vista web, como un archivo HTML, vamos a ver el contenido perfectamente, sin marco ninguno, en una ventana nueva pero las actividades que nosotros realicemos no se guardan en el libro de calificaciones de Moodle. Por lo tanto, es una opción por la que muchos docentes deciden descartarlas. Si solo es para proyectar contenido elaborado con Excel Learning y establecer unidades de aprendizaje, está bien. En el momento que tengamos actividades evaluables, no es la mejor opción. Cerramos. Vamos a pasar, por tanto, a ver cómo hacerlo para poder traernos esas calificaciones dentro de Moodle. El siguiente punto sería la exportación SCORM. Y en concreto, con Moodle funciona mucho mejor la exportación SCORP 1.2. ¿Cómo vamos a hacerlo? Archivo. Exportar. Siempre con el modo avanzado activo. Estándar educativo. Y en este caso seleccionamos SCORP 1.2. Decimos que sí. Y vamos a poner ejemplo SCORM 1.2. Guardamos y ya se nos ha exportado el paquete en formato Scorm 1.2. A continuación vamos a ver cómo desplegar el paquete Scorm 1.2 que hemos generado con Excelern dentro de Moodle. Damos a añadir una actividad un recurso, seleccionamos en este caso paquete Scorm y vamos a darle un nombre: juegos matemáticos con Scorm 1.2. En la parte inferior seleccionamos el paquete. Y le damos a subir este archivo. Con el paquete Score nos ocurre algo adicional y es que en apariencia tenemos la posibilidad de mostrar en ventana actual lo que va a indicar que se van a mostrar los marcos de Moodle o podemos verlo en ventana emergente. Vamos a ver las dos visualizaciones, pero antes de hacerlo también tenéis en cuenta que tenemos la opción de calificación, que es lo que nos interesa con respecto al paquete Score La voy a marcar con un máximo de 10 puntos. Si lo hacemos en ventana actual... Se ve así. Marcamos y al pulsar nos aparece el score embebido dentro del marco de Moodle. Eso nos quita mucha visualización del paquete porque nos reduce la visibilidad de la pantalla. Si no queremos que esto ocurra, tenemos la posibilidad de editar el score y cambiar su visualización para hacerlo en una ventana nueva. En apariencia, seleccionamos abrir objetos de aprendizaje en una ventana nueva y le damos a Mostrar. La ventana de inicio nos da un poco de identificación de en qué consiste el paquete, la veces que se ha intentado y demás, que es lo acabamos de abrir antes. Y al entrar ya sí se ve en una ventana emergente, una ventana nueva donde podemos visualizar los contenidos paso a paso. Aquí tendríamos nuestro paquete y lo interesante de la visualización SCORM, o lo destacable es que nos sustituye el menú de navegación web que teníamos en la vista web, que lo vamos a mostrar por este que tenemos aquí, que es un menú que te genera en SCORM, además de los botones de navegación que están configurados en la parte inferior, aunque también son configurables. La otra vista que teníamos, la vista web, te generaba una presentación de contenido así. Es decir, teníamos nuestro menú de navegación que podíamos replegar o desplegar y nuestros botones de avance y retroceso estaban en la parte superior e inferior de la página. Entonces son visualizaciones de tipo, del tipo de contenidos de forma diferente. El score te permite hacer un seguimiento cuando vamos marcando por cada una de las secciones que vamos trabajando y la ventaja es que nos guarda el contenido de las actividades evaluables. Por aquí hay diferentes actividades que son calificables. Por ejemplo, una de estas y cuando le demos a guardar puntuación, en las que obtenga, tengan esa opción, esta de aquí, por ejemplo, esa calificación se nos va a guardar en el paquete, y se va a guardar dentro de Moodle. Antes de ver cómo se guarda esa puntuación, vamos a ver el último despliegue para luego pasar a verlo como un estudiante. El último despliegue que tenemos es el despliegue como paquete de contenido IMS. Daremos archivo, exportar, estándar educativo y aquí paquete de contenido IMS o IMS CP. Lo seleccionamos, decimos que sí y vamos a decir ejemplo de exportación IMS. Guardamos y vamos a ver cómo importar el contenido dentro de Moodle. Nos vamos directamente a la sección de Moodle. Con la edición activa, añadir una actividad, un recurso. Seleccionamos el paquete de contenido IMS y ponemos un nombre, juegos matemáticos, en IMS. Cargamos aquí el paquete de contenido. Subimos el archivo y vemos que aquí no tenemos opciones de calificación. Por lo tanto, el IMS estaría a medio camino entre el despliegue web y el despliegue en formato SCORM. Tiene, es muy parecido. Vamos a darle a guardar y mostrar. Vemos que aparece una tabla de organización de contenidos en la parte izquierda y el problema es que nos genera un iframe e sobre el cual ver los contenidos. Pero es bastante incómodo porque no nos quita, eh, o sea, perdón, nos añade todo el contenido de la vista web y no nos permite desplazar ni hacer un seguimiento de por dónde iba. Sí que se ven las actividades evaluables, pero no guarda puntuación. No tengo esa posibilidad de guardar la puntuación con el despliegue IMS. Por tanto, estas serían las tres posibilidades que tenemos de desplegar contenido. También existe la posibilidad de hacerlo en Score 2004, que es muy similar a Score 1.2, pero no tiene grandes diferencias y sí que conlleva algunos problemas como el seguimiento de, de la, del paso por el libro del estudiante, que no registra bien cada uno de los avances que hace en el libro. Estos serían los tres tipos de despliegue y ahora vamos a verlo como un estudiante. Hemos partido de un estudiante de ejemplo que se llama Santiago, lo tenemos por aquí, y vamos a ver cómo vería los contenidos del curso. En el caso del formato web, exactamente igual, simplemente sería para visualizar contenidos, pero las actividades calificables, pese a que se muestran, no se van a guardar en el libro de calificaciones. Os lo voy a demostrar. Voy a realizar por aquí una actividad numérica con varios valores. Voy a hacer, aunque falle la mayoría, simplemente es para probar. Le voy a guardar puntuación. Te dice que la calificación obtenida es 0 puntos. ¿Vale? En principio parece que guarda, pero si ahora nos vamos al libro de calificaciones... Yo en esa actividad vemos que ni siquiera se registra dentro de mi libro de calificaciones porque no es una actividad evaluable. La única actividad evaluable que aparece es aquella que se ha desplegado en formato de SCORM. En el, en el caso del paquete IMS sería exactamente igual. Podría visualizar los contenidos con el inconveniente que os comentaba del de marco todo de la página de Moodle. Y en el caso de los juegos matemáticos vamos a ver como si nosotros, si realizamos alguna actividad, Voy a intentar ir a una sencillita. Vamos a ir pasando por cada uno de los nodos. Vamos a ir a, eh, por ejemplo, magia con potencias, raíces cuadradas. Aquí tenemos una actividad de raíces cuadradas. Dice la raíz cuadrada aproximada del número 605. Entonces vamos a darle a hacer ejercicio. Exactamente. Voy a poner aquí unos valores, evidentemente me los voy a inventar. Depende de la configuración de la actividad. Y le doy a guardar puntuación. Al darle a guardar puntuación, la calificación obtenía cero puntos porque ni siquiera lo he intentado bien. Pero si yo cierro y me voy al libro de calificaciones ahora, como Santiago o el docente va a verlo, sí que se almacena la calificación de ese paquete score. Por lo tanto, es la forma de desplegar contenido que nos va a permitir establecer calificaciones. La única forma de desplegar contenido desde Excel Learning hacia Moodle y que guarde las puntuaciones. Si lo veo desde el perfil del profesor, exactamente igual. Me iría a la sección de calificaciones, tengo mi estudiante Santiago y veo que en cada una de las actividades, en este caso la de Juegos de Mágicos, esta es una de prueba anterior, está guardada la calificación de cero puntos. Si yo voy a la actividad en concreto de juegos matemáticos, tengo aquí los informes donde puedo ver cada uno de los intentos que han realizado algunos de los compañeros. En este caso, con la puntuación obtenida, lo he intentado yo y lo ha intentado Santiago. Esas serían las tres formas de desplegar contenido desde Excel Learning hacia Moodle. Como recomendación, os diré... Que para visualizar contenido, la mejor forma desde mi punto de vista es el formato web, simplemente para visualizar contenido. Es como mejor se maquetan los contenidos respeta los formatos responsive desde diferentes dispositivos, pero si necesitamos que alguna actividad sea evaluable dentro de los 6 devices disponibles que comentábamos, que son los cuatro experimentales, el eh, cuestionario SCORM y las actividades de GeoGebra, en ese caso tenemos que elegir el despliegue en formato SCORM 1.2. Y además como recomendación que se abra en una ventana nueva. Con eso espero haberos ilustrado un poco acerca de cómo trabajar con contenidos de text learning hacia Moodle. Un saludo.